Tu vida es un acecho continuo. Cuando una persona tiene ansiedad, está huyendo de mil estímulos, factores, situaciones, personas, inconscientemente, sin darse cuenta, está en una eterna huida. Fíjate lo que esto significa y representa para tu parte animal, para tu sistema nervioso, para tu niño interior, para ese ser básicamente que regula todos tus biorritmos, desde la respiración, el latido cardíaco, la producción de hormonas, todo eso, el sueño, la vigilia, la sexualidad, todo eso es regulado por este sistema antiguo, este sistema en el que hoy se ha aclarado mucho más cómo tiene una relación con ciertas capas del cerebro, que son la capa cerebral límbica o mamífera y la capa reptiliana o la parte, digamos, más primitiva del sistema nervioso. Entonces, cuando esa parte animal tuya, esa parte de tu sistema nervioso y cerebral, entra en un estado de huida y de alcance, de lucha, de miedo, de algo puede ocurrir, algo malo me está acosando, algo está a punto de pasar, y muchas formas en las que lo podríamos explicar. En realidad lo estás acercando a un deterioro crónico degenerativo porque lo mantienes en lo que en la naturaleza solo duraría entre 15 minutos y probablemente 3 horas. Es decir, nuestro sistema nervioso tiene un protocolo de emergencia que lo que hace es que nos permita huir y luchar ante ciertas circunstancias por un breve periodo al máximo de la capacidad posible, utilizando toda la glucosa, recursos, incluso usando drogas estimulantes como son cortisol, adrenalina, todas esas que tal vez ya has escuchado, para que puedas responder a la demanda, la emergencia de supervivencia. Pero eso en la naturaleza dura 20 minutos, media hora, una hora, tres horas. Pero tu vida... Tu vida es un acecho continuo desde que te levantas e incluso mientras te duermes porque hay un sistema que has mal entendido su uso al que le llamas teléfono que de hecho no es un teléfono, es una supercomputadora de estimulación masiva. Y a ese teléfono o supercomputadora de estimulación masiva lo has convertido en tu compañero pero ese compañero todo el tiempo te está enviando información que te acecha que te estimula alguna información de esta te hace reír otra te tensa otra te mantiene en temas lejanos de los cuales no tienes ningún control pero te pone en tensión nerviosa luego vienen las llamadas o vienen los mensajes o vienen las aplicaciones cualquiera que sea y estás estimulando estimulando después vas en el auto y tienes que ir lidiando con otros 150 búfalos que van al frente de ti y que pueden chocarte en cualquier momento y tu sistema nervioso más o menos va tenso y medio al acecho y llegas a tu trabajo, ya sea que trabajes en línea y tengas un jefe sumamente neurótico que te dice y te presiona y te grita o que tengas un ambiente laboral tenso que están diciendo que van a recortar personal porque por la pandemia y luego llegan tus hijos y uno está llorando y te voy sumando la historia. Y no te la quiero hacer más larga, tú la tienes, la conoces. Yo solamente como alguien que te está tratando de hacer entender qué es lo que estás haciendo con el deterioro degenerativo crónico masivo a tu sistema nervioso, te estoy diciendo que la pasas al acecho, te la pasas en el acoso continuo, tu sistema nervioso y lo has normalizado de tal forma que probablemente debido a que ves a todo mundo a todos a tu alrededor en esa misma enfermedad emocional mental psicológica social del sistema nervioso tecnológica y la que sea que se pueda agregar lo que a ti te está pasando es que estás ya aprendiendo a sentir que eso es la vida cotidiana te drogas con café para estimularte te calmas con calmantes para literalmente estupidizarte y vas de un estado de ansiedad a uno de calma inducida, de una locura a una disque meditación guiada, de una clase de yoga relajante al estrés del tráfico, esto es absolutamente antinatural y no hay sistema nervioso que lo vaya a poder soportar por mucho tiempo. La ansiedad no ocurre de la nada ni se quita con el tiempo. La ansiedad se genera paso a paso con un sistema de vida enfermo dentro de una sociedad bastante enferma en la que todos van normalizando los típicos comportamientos de la ansiedad y se va volviendo algo tan normal, popular, común, que ya nadie ve como una alarma que sus sistemas nerviosos están completamente atacados, acechados, acosados, alterados y que les están haciendo mucho daño. Y para esto te voy a enseñar a manejar realmente de forma práctica, pragmática, genuina, fácil de aplicar y realista Este tipo de fenómenos en tu situación de vida, en la circunstancia que te encuentres Sé que te va a ayudar completamente a sanar el seguir diligentemente estas disciplinas Soy tu amigo Armando Recuri, será un gusto encontrarte en mis redes, en mis videos Te mando un gran gran abrazo de corazón